el oscuro de la noche Brilla mi vestido doce, Las estrellas son mi broche Llorando en la medianoche el oscuro de la noche Brilla mi vestido dolce Las estrellas son mi broche Llorando en la medianoche Quiero escapar, infierno mental La deviar y siempre puñal Quiero escapar, infierno mental mucha dieta, da, da, da Quiero escapar, infierno mental deviar y siempre puñal Quiero escapar, infierno mental la clavan, sé lo que se siente, me he acostumbrado, soy independiente, yo no quiero drama, pero siempre vienen, aquí lo falso, soy clarividente, pero no soy de hielo, porque yo todo lo siento, lo siento bien adentro, me ha jodido, está contento, quiero ver mundo, volando en un jet, nube en la montaña, brindando moed, llorando a mi casa, quiero irme a ley, Necesito escaparme, quiero estar bien El oscuro de la noche, brilla mi vestido dolce Las estrellas son mi broche, llorando en la medianoche El oscuro de la noche, brilla mi vestido dolce Las estrellas son mi broche, llorando en la medianoche Quiero escapar, mi piel mental Nadie de fiar y siempre puñal Quiero escapar, mi piel mental Mucha ansiedad, da, da Quiero escapar, infierno mental, nadie desviaré, siempre puñal Quiero escapar, infierno mental, mucha seda. da, da Las estrellas pillan, pero yo no A mí solo me tiran, pero yo no Las estrellas brillan, pero yo no A mí solo me humillan, pero yo no Quiero tirarme, nada puede salvarme Ya es demasiado tarde, no puedo recuperarme En el cielo veo a Marte, en mi balcón escribo arte a la pasta quiero arte De nadie se puede fiarte En el cielo veo a Marte En mi balcón escribo arte A la que quiero arte De nadie se puede fiarte Algunas veces creo que no sirvo para esto Escucho mis temas y digo que con es esto Yo la competencia y digo cómo triunfa esto Yo siento que nadie valora mi talento Quiero ver mundo Volando en un jet, nieve en la montaña, gritando mohe, llorando en mi casa, quiero irme a ley, necesito escaparme yo quiero estar bien. En lo oscuro de la noche, brilla mi vestido dulce, las estrellas son mi broche, llorando a la medianoche. En lo oscuro de la noche, brilla mi vestido dulce, las estrellas son mi broche, llorando a la medianoche. Quiero escapar, mi freno mental, nadie de pillar y siendo puñal Quiero escapar, mi freno mental, mucha ansiedad, da, da Quiero escapar, mi freno mental, nadie de pillar y siempre puñal Quiero escapar, mi freno mental, mucha ansiedad, da, da